En este ejercicio nos dan un par de funciones de oferta y de demanda y nos piden calcular el precio y la cantidad de equilibrio. A continuación, hemos de hallar y representar gráficamente el excedente de los consumidores y el excedente de los productores y finalmente suponer que al fijar un impuesto a las empresas, la función de oferta varía y nos piden calcular el nuevo equilibrio, la cuantía unitaria del impuesto la recaudación impositiva, la traslación del impuesto a los consumidores y la pérdida de eficiencia. Bien, en primer lugar nos piden calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Como sabemos, en el equilibrio la cantidad ofertada es exactamente igual a la cantidad demandada. Por eso se encuentra en el equilibrio. Cantidad ofertada es igual a cantidad demandada. Eso implica en este caso particular que 10p menos 60 será igual a 12.000 menos 50p. Despejando la P, tenemos que 60P es igual a 12.060, por lo que el precio de equilibrio son 201 unidades monetarias. Para saber cuál es la cantidad de equilibrio, podemos sustituir este valor del precio, ya sea en la oferta, ya sea en la demanda. En este caso lo vamos a hacer en las dos, para que se pueda observar que necesariamente ha de dar el mismo valor. Bien, si, su si sustituimos en la función de oferta, la Cantidad ofertada es igual a 10 por 201 menos 60, lo cual es igual a 1950. Y si lo hacemos en la función de demanda, 12.000 menos 50 por 201 es igual a 1950. Necesariamente ha de ser así. Al precio de equilibrio 201, la cantidad de equilibrio son 1950. Nos piden en el apartado B calcular y representar gráficamente el excedente de los consumidores y el de los productores. Bien, tenemos una función de oferta que es 10p menos 60 y una demanda que son 12.000 menos 50p. Para hallar el punto de corte de la función de oferta con el eje de ordenadas basta con sustituir la cantidad por 0. Porque a lo largo de todo el eje de ordenadas Q vale 0. 0 es igual a 10p menos 60 por lo que... Precio es igual a 6 unidades monetarias y es una función con pendiente positiva, la función de oferta, puesto que cuanto mayor es el precio, mayor es la cantidad que desean ofertar. Por lo tanto, no basta con tener ese punto, 6, y poner una función con pendiente positiva. Si procedemos de manera análoga con la función de demanda, es decir, hallando cuál es el, su punto de corte con el eje de ordenadas, pues eh, lo que hemos de hacer es sustituir la cantidad por 0. 0 es igual a 12.000 menos 50p, por lo que p es 240. Por lo tanto, la función de demanda es una función decreciente que parte en el eje de ordenada del punto de que el precio sea igual a 240. Hemos calculado en el apartado anterior que la intersección entre la oferta y la demanda se producía para un precio 201 y una cantidad 1950 ahí es donde estaba el equilibrio muy bien para calcular el excedente de los consumidores este será igual al área de ese triángulo que tenemos coloreada en el gráfico porque el excedente de los consumidores muestra la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan los consumidores es decir, el área comprendida entre la función de demanda y el precio de equilibrio. Lo calculamos como un triángulo base por altura partido por 2. La base mide 1950. La altura va, mide 240 menos 201, es decir, 39. Por lo tanto, el excedente de los consumidores es 1950 por 39 dividido entre 2, que son 38.025 unidades monetarias. Bien. El excedente de los productores eh, se produce por el hecho de que hay empresas que están dispuestas a vender a precios inferiores al precio de equilibrio y sin embargo venden al precio de equilibrio tienen esa ganancia adicional. Eh, gráficamente es el área que tenemos comprendida entre la función de oferta y el precio de equilibrio hasta la cantidad de equilibrio. Eh, esto es de nuevo un triángulo, cuya base es 1950, la altura son 201 menos 6, es decir, 195 partido por 2. El excedente de los productores son 190.125 unidades monetarias. Muy bien. Apartado C. Si calculamos el equilibrio, igualando la oferta a la demanda, lo único que hará la oferta variado, pues tendremos que 10p menos 120 es igual a 12.000 menos 50p, por lo que 60p son 12.120 y finalmente el precio de equilibrio con ese impuesto serán 202 unidades monetarias. Al sustituirlo, en esta ocasión voy a elegir la demanda, podría hacerlo igualmente en la oferta, claro. Al sustituir ese valor del precio tendremos que 12.000 menos 50 por 202 son 1.900 unidades. Aquí tenemos la representación gráfica en la que hemos añadido esta nueva función de oferta al gráfico que teníamos anteriormente. Esta oferta que se ha desplazado verticalmente con respecto a la función de oferta que teníamos inicialmente. Eh, si nos fijamos, eh, para calcular este valor del precio que tenemos en el eje de ordenadas, este 12... Simplemente lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho en los dos casos anteriores, sustituir el valor, sustituir el valor cero en la Q. Es decir, 0 es igual a 10P menos 120, por lo que el precio, el punto de corte de la función de oferta nueva con el eje de ordenadas es 12. 12 unidades monetarias. Y el equilibrio, como vemos, pues se produce por una cantidad inferior y un precio mayor. ...para 1900 en lugar de 1950 que teníamos inicialmente y un precio de 202 en lugar de 201. El enunciado nos plantea a continuación cuál es la cuantía unitaria del impuesto. La cuantía unitaria del impuesto es cuánto se paga por cada unidad producida. En este caso podemos observar muy fácilmente en el gráfico que la función de oferta se ha desplazado hacia arriba en seis unidades monetarias... Por eso corta en el 6 inicialmente y en el 12 finalmente, ¿no? De 6 a 12, 6. 6 unidades monetarias. 12 menos 6 son 6. Eso es lo que se paga por cada unidad. Y la recaudación impositiva total que se va a producir serán esas 6 unidades que se recauda por cada unidad multiplicado por el número de unidades que se intercambian en el mercado, que se venden, que son 1900. Luego 6 por 1900 que es esa área que tenemos ahí en el gráfico, coloreada, son 11.400 unidades monetarias. Bien, ¿cuánto ha sido la traslación del impuesto a los consumidores? Pues, si inicialmente el precio que pagaban los consumidores era 201 y ahora lo que pagan es 202, se les ha trasladado una unidad monetaria, 202 menos 201, a diferencia de ese 12 y 6, que vemos en el gráfico, que es el, la cuantía del impuesto, 12 menos 6, son 6 unidades, como hemos dicho anteriormente. El impuesto es de 6, y los consumidores solo consiguen tra trasladar, a, perdón, los productores solo consiguen trasladar a los consumidores una unidad monetaria. Las otras 5 las van a asumir ellos. Esto se produce especialmente, una menor traslación, cuanto más elástica sea la función de demanda. Bien. ¿Cuál es la pérdida de eficiencia por el impuesto? Fijaos que anteriormente, es decir, antes de poner el impuesto, la suma del excedente de los consumidores y de los productores es ese triángulo que tenemos ahí, de dos colores, ¿no? Excedente de los consumidores arriba y excedente de los productores abajo. Eh, eh, cuando introduzcamos el impuesto, ¿Qué va a pasar? Que no van a llevarse toda esa área. Fijaos que al poner el impuesto la recaudación impositiva es el área amarilla que acaba de salir en pantalla. ¿verdad? El excedente de los productores ha crecido hasta el 202, aunque ha perdido todo lo que tiene que pagar por el impuesto. ¿no? Ha crecido hasta el 202 quitando una franjita que pertenecía al excedente de los consumidores. ¿El excedente de los consumidores? Pues es el área comprendida entre el 202 y el 240. Y vemos que queda esa área roja que no se lo llevan ni los consumidores, ni los productores, ni el Estado a través de la recaudación. Esa es la pérdida de eficiencia. ¿eh? No se lo lleva nadie. Eh, esa pérdida recuperable de eficiencia la podemos calcular como el área de un triángulo que tiene de base... 1950 menos 1900, es decir, 50, y de altura 6, como ya hemos visto, ¿no? Que es la diferencia entre 12 y 6, como son paralelas, pues aquí también serán 6, ¿vale? 50 por 6 dividido entre 2, que son 150 unidades monetarias. Podríamos haber llegado a este mismo resultado si hubiésemos cogido y sumado los, eh, el excedente de los consumidores y de los productores iniciales, antes del impuesto, y haberle restado... ¿Cuáles son el excedente de los consumidores, el excedente de los productores y recaudación impositiva una vez que se ha fijado el impuesto? La diferencia entre ambos es esta área roja que tenemos ahí y ha de darnos necesariamente 150 unidades monetarias. Pues esa es la pérdida de eficiencia que introduce el impuesto.